preguntarte cómo estás vos cómo cómo está tu familia vimos el posteo que subiste con las palabras que, que compartiste también proveniente que vienen de, de parte de felipe sí. eh, cómo, cómo están transitando este momento eh, bien la verdad es que compartir las palabras justamente porque son palabras positivas digo él lo escribió eh, en el estado de whatsapp que lo ve muy poca gente lo o sea lo vieron 30 personas y me pareció que era un lindo mensaje para gente que esté pasando por lo mismo ...para que vean que sí se, que se puede salir, que hay una esperanza. Hace ya casi un año que ocurrió este hecho y que él está eh, internado... ...y hace 11 meses y un par de días sí. que está limpio. Nosotros estamos contentos, pero tampoco es que es algo que sal, salís a festejar. La verdad es que la adicción es una enfermedad que, que el tratamiento es de por vida. Yo veía como estaba él hace un año eh, y nuestra desesperación para intentar ayudarlo... Y todo lo que él cuenta de prendí el teléfono a último momento ese día y me junté con mi familia, pero era, fue todo el día intentar contactarlo, todos los días, eh, y, to y la preocupación, todos los días esperando como el llamado de que, de que suceda algo malo, porque vos sabés cómo está tu familiar en ese momento. Lo que él escribió ahora es lo que nosotros veíamos y está bueno ver que un año después él lo puede ver. Estamos tranquilos, estamos contentos, me parece que es la única vez que que está haciendo un tratamiento que, que le sirve a él. ¿Sigue en la fundación de, de Luis Marchoni con el tratamiento? Eh, ¿Cómo tiene las salidas transitorias para ver a la familia? ¿Cómo, cómo está esa situación? Sí, sigue en Eira, eh, sigue ahí, los fines de semana sale. Que eso hace rato ya le dieron las salidas, porque bueno, es así el proceso. ¿Cómo está tu papá con esto? Te pregunto porque sos su portavoz y él sabe que no está autorizado a hablar. Sí. Por eso te digo que... No está autorizado porque no sabe eh, expresarse bien. ¿Viste eso que, que trabaja en los medios. Eso no? que es conductor de televisión y todo, pero hay temas que también es verdad que cuando los temas son personales y son sensibles, uno reacciona de otra manera tal vez. Hay gente que lo sabe llevar mejor que otros. De hecho, él me preguntó muchas veces, ¿vos cómo haces para no enojarte como con ustedes que hacen preguntas picantes y todo? Él se saca, no sé, depende también de la personalidad. Entonces le dije, no hables más vos. Deja que cuente yo y ya está. Si no sabes hacerlo, no lo hagas. ¿Tu mamá? Mi mamá es la que más sí. hace y no tiene el reconocimiento. ¿En cuanto a lo judicial hubo alguna novedad o por ahora nada? No, creo que, que no. Me hubiera enterado. O sea, nos va avisando el abogado. Eh, creo que son cosas que llevan mucho tiempo eh, y está ahí, no sé, paso a paso. Nos devolvieron el departamento y después no, no, no, hubo, no hubo más. Bueno, lo importante es que por suerte está en tratamiento bien atendido ahora Felipe Claro, el tema es ¿sí? si va a ser imputable o no para la claro. causa de lo que pasó con el doctor. Porque por en, eso... otra, en otra ah. causa que tiene Felipe, la de abuso eh, la de abuso sexual, ahí en su momento lo habían declarado que era imputable. Por eso. Pero sí. bueno, eso este es todavía está Físicamente a se lo parece... ve... Perdón, Pampi, eh, la palabra de Tamara es súper valiosa y es su hermana. También sí. uno tiene que ser Lógico. con una mirada amorosa decirlo porque sí. bueno... Es su hermana y lo quiere, pero también, por otro lado, está la familia de Melchor, que murió, y lo que la familia dice es que Felipe lo mató. Exacto. Entonces, o sea, digo, es muy distante, digamos, lo que le pasa a uno que sí. está haciendo un tratamiento para recuperarse, y después tienes una familia súper callada con unos papás mayores que tuvieron un montón de problemas a través de, de la muerte del hijo de un hijo que creen que lo mataron entonces estaría bueno que, me que pasa la con ese caso obviamente por dios lo, lo aclaro para que no haya confusiones no, no nadie merece morir de la manera que murió eh, el médico Melchor obviamente pero eh, Felipe era, era un enfermo psiquiátrico está clarísimo eso no es un enfermo psiquiátrico. No sé si claro. eh, sí sí está claro. Está en un lugar recuperándose. Pero está en un lugar y la, y la justicia le permitió que se esté no, rehabilitando se está en ese lugar. De las drogas. Y no estaba. Y el médico estaba en la casa del paciente. Digo, eso no queda claro tampoco. No, ¿Cómo no, lo pero no, está si todavía en El es aún un el fan, psiquiátrico? La verdad que todavía no, es que hay muchas cosas que no se entienden de lo que no. está sucediendo. Está en la justicia por suerte y esperemos que algún día eh, se sepa la verdad de lo que sucedió esa trágica noche por todos.